¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Una nueva edición de crítica Nacional de hoy, 20 de julio de 2021. Entramos ya en el año 13 de Noticias Video Hoy 1. 12 años ya de trayectoria, de existencia, de resistencia y de mucho trabajo de un servidor. A todos mis seguidores, muchas gracias por este camino recorrido. Vamos a iniciar esta edición de Crítica Nacional con, esta canso, con estas noticias. María Ilea se pone rockero en próximo lanzamiento. Golpe musical urbano. Samuel Ruiz y Mateo Lescano se ponen buenos con Now. Nicolas Zerberger pone de pie al jazz paraguayo con Un Gran Secreto. Alejo Sánchez y Pedro Saquea, cantan al perdón con Te fallé. Daniel Rodríguez se atreve con un cuento. Y la respuesta que le hicimos a Augusto Pizunos en su canción Reflejo, convirtiéndola en una noticia. Esto y mucho más hoy en esta edición de Crítica Nacional que comienza ahora. Comenzamos con esta información que publicábamos el 15 de julio. Pizu, te respondemos esta nota noticiosa. Reflejo, una canción de un chico bar, en el barrio del rap. Estamos hablando del también periodista del grupo Nación, Augusto Pizurno, en una música muy cuestionadora de la falsa hipocresía social. Con los vídeos inestimables del gran baterista Marcelo Soler. Soler, la canción tiene ciertas preguntas que aquí te respondemos. A ti personal. Forma parte de una sociedad que siempre está en reconstrucción, que busca aprender de sus los, de los errores del pasado y como dice Elisa Abogado, tu colega en un solo canto, el futuro nos trae esperanza y fe. ¿Entendiste, don Augusto? Augusto, pizur no, piso ¿cuándo volverá tu línea mediática de voz y guitarra? La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales. Daniel Rodríguez se atreve con un cuento. Tras el éxito de ¿Qué dices? y su versión anglo a la música al estilo Monofyde cita para conocerte fielmente inspirados en Sugar y Moves Like Dagger el cantautor Daniel Rodríguez se atreve una vez más una canción autoral un cuento en ella habla de una relación que no va más y que cree que es un cuento tal cual indica la canción a ser lanzada el 24 de julio en todas las plataformas digitales la canción tiene cierto aire a country estadounidense, con el pop autoral sin perder de vista la tristeza expresada en la letra y en la música del propio Daniel Rodríguez. Fue grabado en mucho estudio, bajo la guía de Santiago Espínola, tecladista, junto a la batería de Luis Quiñones y el bajo eléctrico de Abel Quiñones, además de la guitarra y las voces del propio Daniel Rodríguez. Alejo Sánchez y Pedro saquia le cantan al perdón con Te Falle. Pedro Saquia nos sorprende una vez más además tras los mejores hits de Pobretón Chill Out. Con el reciente No Da Más, en que mezcla, por partida triple, pats, guitarreadas y la cálida, pero la voz del cantante urbano. Recientemente se ha grabado un popetón de carácter romántico, que incluye los teclados y las voces de Don Alejo Sánchez, de Fallé. Esta canción, según un videoclip, habla de una ríspida infidelidad reconocida por el protagonista de esta historia. Un conudo es decir, un infiel, el que reconoce la falla por ser infiel a una preciosa y dulce mujer. Es casi como un goleo urbano, pero sin las guitarras acústicas mezclado con los teclados. Es una música increíble de un genio como Luigi Manzoni, tal como mencionábamos, la cálida de la esposa voz de Pedro Sáquia. Le sugerimos a un Pedro Sáquia que se ponga la guitarra eléctrica que llegue al pop rock a lograr más auditores prendidos a tu música. La canción, así como el Stadio ya está disponible en todas las plataformas digitales. Nicole Asterberger pone de pie al jazz paraguayo con un gran secreto. La multifa estrendosa. Nicole lanzó el viernes su tema propio a los Ella Fitzgerald. Un gran secreto. Cuyo video clip termina un equipo ganador, comandado por Steven Asterberger. La canción habla de situaciones en que un gran secreto es guardado y otras no son tan guardadas. Un nuevo aporte al jazz paraguayo, pero esta vez bajo una mirada femenina. Ya la vimos alguna vez en las la pausas publicitarias para edición, con la canción Se pide en el amor, emitida en 2009 con motivo del Día de los Enamorados y tocando teclados, faceta que puede volver a aflorar. Nicole, ¿cuándo volverás a tu faceta tecladista y combinarla con tu calidad de impresionante voz? La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales. Golpe musical urbano. Samuel Ruiz y Mateo Lescano se ponen buenos por "Rainbow". Julio se termina este sábado 31, pero no se va sin que Samuel Ruiz y Mateo Lescano se junten con el improvisador Lost Boy y el gran productor Daniel Doldán para crear una de las músicas que la romperá en este aburrido invierno causado por segundo año consecutivo por la pandemia del COVID-19. Se trata de "Rainbow", que es la adaptación gráfica de inglés ahora mismo. Una nueva canción que explora la faceta del actual frontman de Forget the Ocean, Mateo escano, como cantante urbano. La canción habla de las prisas y las exigencias de que, que sea ahora las cosas. Te preguntamos, querido amigo Samuel, ¿cuándo volverá Samuel Ruiz, Pedro y Roqueiro, a la fórmula ganadora de teclados y voces? La canción y el videoclip ya estarán disponibles en todas las plataformas digitales. Terminamos con esta información que acaba de confirmarse hace 9 horas. Maquillera se pone rockera en el próximo lanzamiento. Tras sus dos mega éxitos, por fin y el fin de se viene tercer tema, pero esta vez con alta carga rockera. Como vimos en los adelantos, vimos un sofá y una guitarra eléctrica, similar al que aparece en el logo del colega Juan Álvarez, el padrino, que identifica a la banda Cumbia Juan, cuya serie está en rotación en el screen PY. En una entrevista a varias personas, el cantante cuenta la inspiración musical de sus tres canciones y de varias por estrenar es por el cotidiano y por lo que es, desea que pase. Estaremos atentos a un apotadorosico lanzamiento, tanto del videoclip como de la música, que hasta ahora se desconoce en los próximos días. Y de esta forma termina esta edición de Crítica Nacional. Muchas gracias por la sintonía. Que Dios les bendiga como siempre. Hasta la próxima ocasión.